unidad, cómo funciona el gestor de estilos de cita de Zotero el gestor CSL, lo vamos a tener lo vamos a localizar desde el programa Zotero yéndonos a la rueda del botón acciones y desde ahí vamos a encontrarnos una barra como esta en la que nos va a aparecer la opción citar y dentro de la opción citar encontraremos estilos vamos a ir al programa Zotero para verlo desde acciones preferencias aquí tenemos, nos va a aparecer esta ventana y dentro de esta ventana vamos a tener la opción citar y dentro de citar la opción estilos aquí tenemos los estilos que nos aparecen cuando vamos a, a publicar una bibliografía o vamos a citar en un manuscrito, los favoritos que podemos modificar bien quitando alguno si le diera a, con este menos nos desaparecería aquí un favorito o bien, añadiendo más. Aquí podremos buscar por un determinado, una, un determinado estilo. Nos vamos a encontrar que hay casi 7000 estilos. Realmente no, no es que haya 7000 estilos, sino que son estilos de cita normalizados a los que se les ha aplicado un pequeño cambio para poderlos utilizar por ejemplo aunque sea solamente una palabra en, en vez de accesible en tal url pues el accesible que, pong, que venga en una determinada lengua alguien ha, que, ha querido publicarlo en esta base de datos para que la persona que coja ese estilo ya no tenga que, que, que modificarlo sino que lo haga directamente Veamos, primero vamos a buscar una, el nombre de una revista en, es, en esta gran base de datos y poniéndonos encima vemos ya cómo es en est, el estilo de cita utilizado por esta revista, alguien que quiera publicar en esta revista en las normas de publicación ya tiene la información de cómo sería cómo habría que poner la referencia de un libro, después de una revista, después de un capítulo de libro, etcétera. Y si lo aplicamos con el gestor, nos lo va a hacer sin tenerlo que escribir a mano. En este caso nos dice que este estilo es de autor fecha dentro del texto y pertenece al campo de ciencias sociales. Podemos también buscar estilos por disciplinas o por el formato que tenga que sea de autor fecha dentro del texto o que sea numérico dentro del texto aquí tenemos las disciplinas y podemos decir que en el texto por ejemplo eh, que mm, vengan, la cita venga con un número y que nos remita a una nota. Sería, serían los estilos que tengan esa posibilidad, vendrían aquí. O que sean numéricos. Numéricos, números. La cita con número dentro del texto y que, nos rem, y que la bibliografía final venga por el número del, que ha sido insertada en el texto. Por ejemplo, vamos a mirar estilos numéricos. Bueno, pues nos aparecen 3538 y nos va a aparecer aquí cómo viene la bibliografía. Si es numérico con punto, hay veces que el número viene con paréntesis o, o entre corchetes, como es este caso. Bueno, así podemos ir viendo cómo es en cada estilo. Esta es la, la bibliografía, que no se coloca por orden alfabético, no, alfabético, sino por orden numérico. Vamos a hacer un tipo de búsqueda. Vamos a buscar el, estilos que apliquen la norma ISO 690. aparecen en 12 y nos indica que algunos es con autor, autor fecha dentro del texto y, y otros con, por ejemplo, con nota al pie y otros numéricos. Todos utilizan la norma ISO, pero utilizada de una de distinta manera, o sea, con autor fecha... O numérico Y luego también, por ejemplo, cuando vemos aquí algunas lenguas en checo o en lituano, en francés, en checo, veamos, pues el disponible en, accesible en de la URL, pues está en esa lengua y ya diga digamos que la bibliografía ya nos va a salir sin tener que cambiar esta palabra. si alguno de estos estilos quisiéramos añadirlo a, la, a, nuestra, a nuestros favoritos por ejemplo el numérico en inglés pincharía en el estilo me va a preguntar si quiero instalarlo como favorito le digo que sí y ahora si consulto mi lista de favoritos, ya me va a salir que lo tengo, si quisiera quitarlo de esta lista, le diría menos, ¿está seguro que, que quiero quitarla de favoritos? le digo que sí y me desaparecería, bueno pues hemos visto en esta unidad lo utilísimo que es la consulta de la base de la base de datos de estilos de Zotero. Gracias.